¿Qué pasa compitruenos? Hoy, como bien estáis viendo en el título, os voy a enseñar a clonar en la nueva versión 1.1.0 Pero ojo, no va a ser posible para todo el mundo Ahora lo veréis en el vídeo y lo voy a explicar al detalle Así que, sin más dilación, vamos a darle caña Venga, ya estamos aquí y te voy a enseñar a clonar en la nueva versión 1.1.0 Pero ojo, antes de poder clonar en esta nueva versión tienes que hacer algo en la versión antigua, en la 1.0.1. Por tanto, si no has hecho esto, no vas a poder clonar en la nueva versión. ¿Qué es lo que hay que hacer en la versión antigua? Pues tenemos que crearnos, chicos, una caja o dos cajas, lo que queráis, de clones de Coraidon o Miraidon, ¿de acuerdo? Si no tienes clones de Coraidon o Miraidon, cuando hayas actualizado, entonces ya sí que no vas a poder clonar, ¿de acuerdo? Una vez has creado todos estos clones, ya puedes actualizar, pasar a la versión 1.1.0. Como estoy yo, si te fijas, yo estoy ya en esta versión, tengo mi caja completa de clones y ya puedo clonar hasta el infinito y más allá. Me van a durar, chicos, para siempre, ¿vale? Si queréis hacer más de una caja, hacéis más de una caja. Esto, lo que queráis. Y nada, ahora os voy a enseñar, pues una vez en esta nueva versión, cómo podéis clonar. Simplemente tenéis que meter un clon de estos en el equipo, teniendo el real en la montura. Como veis, no tengo el real en, en el equipo, por tanto puedo meter a este aquí. Y una vez le he metido, simplemente ahora le tenemos que dar el objeto que queramos clonar. Por ejemplo, yo le voy a dar el parche habilidad, porque ya sabéis que el parche habilidad está loquísimo. Y se puede vender por un dineral, ¿vale? Así que, ahí está, le damos el parche habilidad y la manera de clonar es la misma que en el vídeo de clonar. Es, cogemos a Coraidon, le cambiamos a forma montura, que sabéis que no funciona. Entonces lo que hace es transferirle el objeto al Coraidon de abajo, ¿vale? Una vez se ha transferido el objeto, eh, digamos, se ha hecho una copia del Coraidon en la montura, podemos volver a las cajas. Pulsamos dos veces el botón X. Vamos a equipo de combate y nos vamos hasta la caja donde va a estar el Coraidon real, el Coraidon normal de toda la vida. Este de aquí. Y como veis, tiene un parche habilidad. Y se lo podemos quitar. Lo guardamos. Ahí está. Perfecto. ¿Que queremos clonar otro, otro parche? Nada. Pues le damos a cambiar a forma montura. Se lo volvemos a transferir. Pum. Y ahora, si vamos a la caja, nuestro Coraidon tiene que tener otra vez el parche. Pulsamos dos veces X... Le damos a la L, entramos en la caja de nuestro coraidon y le quitamos el objeto. Y así tantas veces como queramos. Pensad que ahora los coraidons son limitados, entonces cada vez que metáis uno en el equipo, aprovechadlo al máximo. Clonad, yo que sé, 100 parches habilidad, 100 caramelos XL, 100 master bolas, cogéis, le cambiáis ahora el objeto. Por ejemplo, venga, ya me he cansado de clonar parches habilidad. Voy a clonar ahora chapas doradas, que de hecho solo tengo una, me cago en San Pito Pato. Voy a clonarla. Se la damos. Nos vamos aquí, cambiar a forma montura, le transferimos nuestra chapa dorada al Coraidon o a vuestro Miraidon si sois de Pokémon púrpura. Vamos a la caja, vamos a equipo de combate pulsando dos veces X, le damos a la L para ir a la caja de Coraidon y le quitamos la chapa dorada. Muchos me habéis preguntado que si este Coraidon es el clonado, que si... Sí. Este Coraidon es el mismo, que, el real, el que tienes en la montura, pero lo tienes aquí por si quieres usarlo en equipos de combate, ¿vale? Es simplemente eso. Entonces estás accediendo a tu Coraidon montura sin necesidad de volver a ponerlo en el equipo. Eh, vale, una vez has terminado ya de clonar todo lo que tú quieras, tus chapas doradas, tus parches habilidad, lo que quieras, os preguntaréis, ¿cómo podemos quitar a este Coraidon de aquí? Porque ya no tenemos el glitch de sacar a Coraidon del equipo. Es muy sencillo, chicos. Simplemente tenéis que subiros en vuestro Coraidon. Esto es importante. Y pulsar la bot el botón A sobre el Coraidon como si quisierais desmontarlo. Y ¡pum! Vuestro Coraidon eh, clonado desaparece. Ya no tenéis eh, más Coraidon en el equipo y podéis seguir pues, jugando vuestro juego. Que en un futuro os, os habéis quedado sin parches, os habéis quedado sin lo que sea. Volvéis a vuestra caja. De coraidons duplicados Que si no me equivoco la mía era la 8 La 9, la 10 <coughs> Creo que era la 10, no, la, la 9 La 9, perfecto Y metéis otro coraidon al equipo, sin más y ya está. Y volvéis a hacer el proceso para volver a tener otros 100 parches, otros 100 chavas plateadas y lo que queráis, chicos, lo que queráis. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Espero también que se descubra algún otro glitch para poder clonar a Coraidon o a Miraidon y poder seguir spameando este glitch. Y espero que os haya molado. Así que reventad el botón de like, apretad ese botón como si no un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.